Felicidades, pese a la victoria, hoy Chírculo se complicó un poquito con Cider, les costó un set hoy día. Sí, bueno, este, creo que también afectó un poco que las extranjeras han llegado hace poco y todavía falta comprendernos un poquito más, pero el equipo ha venido ya entrenando desde hace mucho tiempo y hay mucha confianza entre nosotras, solamente esos vacíos de desconcentración que hay a veces, ¿no? Hállame un poco de las extranjeras, supe que han llegado me, esta semana, me parece, eh, una es francesa y la otra es brasileña ¿Cómo se han ido adaptando al equipo? Sí, bueno, llegaron la Semana pasada, si no me equivoco Y este, bueno han, eh, Se han acoplado muy rápido Al equipo, para hacer este, eh, Para venir recién Hace poco, se han acoplado mucho A las jugadas, al sistema Al profesor, nada más que todo Y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Porque nos ayuda a nosotros también a jugar este eh, con, con una buena no, buenas eh, juego, ¿no? Y, este, nada, estamos contentas por lo que ya están acá, nos están apoyando, todo el equipo nos está apoyando a ellas también, anímicamente. Ahora, estás nuevamente al mando de Hernán Artieda, y digo nuevamente porque él ha sido tu entrenador cuando tú estabas en la selección en las categorías bases, ¿cómo te sientes de volver a, a ser dirigida por él después de tantos años de estar con Aparicio? Bueno, de verdad que el profesor Hernán este, es un buen entrenador, nos da mucha confianza, especialmente a mí. Y este, contenta, contenta de que él vuelva a, a dirigirme. Este, me da mucha confianza, como te digo, y nada, o sea, estoy tranquila, ¿no? Hay algo que yo quería rescatar en esto, es que si bien es cierto, los últimos partidos no has podido empezar de titular, Siempre eres una buena opción para él, eh, cuando entras y realmente se nota una mejora en el equipo, al menos yo lo he podido notar. Eh, no sé cómo vas trabajando eso, ¿qué te ha dicho el profesor Artieda sobre eso? Eh, bueno, el profesor Artieda siempre está este, diciéndonos a Diana y a mí que lo bueno es de que casi las dos tenemos el mismo juego, ¿no? Porque ya hemos entrenado con él antes. Y... Al margen que Diana esté fallando o le esté faltando algo, puedo entrar yo y lo puedo hacer mejor o hasta igual. Y eso es lo bueno porque aparte de eso, las dos nos apoyamos bastante. Porque nos conocemos, aparte mucho, y este, nos comunicamos también en la cancha y fuera de la cancha. Para finalizar, eh, ahora se viene una para muy grande para la Liga, para la Liga y regresamos en enero. ¿Qué hay que hacer? Y a Chírculo, en la siguiente etapa, digamos, bueno, no es una etapa sino la continuación... Se le vienen ya partidos claves de cara a meterse a los ocho, ¿no? A intentar eso. ¿Qué se tiene que hacer para que en todo este tiempo que va a haber no se pierda el ritmo obtenido? Vamos a seguir entrenando hasta el 23. Y nos van a dar eh, cinco días nada más de descanso para las que somos de provincia. Y este, Pero nada, no, o sea, nadie se queja porque sabemos que, que la liga es un nivel muy alto, ¿no? Y tenemos que entrenar para seguir manteniéndonos.